Bueno, acabo de, de ganar la tercera de, de Tapiales 5 a 1, 5 a 1 a, a Urlingham, y ahora seguimos desde acá a estadio vacío como podemos apreciar, bien, para un lado, para el otro, ahí va, muy bien, como pidió AFA, es medio raro, estamos acá, estamos cumpliendo, a rajatabla todo lo que dicen, ¿Nos ¿Saludamos? nos saludamos, ahí está. Hay que saludarse así, hay que lavarse las manos, eh, ¿qué hay, más? Que toser. hay que toser así, en el, en, el, en el antebrazo. No hay que compartir el mate. No ¿Ah? hay que compartir las botellitas no de agua. No hay que abrazarse, no hay que darse besos, no hay que compartir las botellitas de agua. Todo eso lo tenemos que hacer entre todos. ¿Por qué? Porque si somos vivos nos tenemos que cuidar entre todos. Como dice un spot que yo vi de la televisión pública excelente que dice... Si no tomo mate contigo y no lo comparto, es porque te quiero. Si no te abrazo, es porque te quiero. Si no te doy la mano, es porque te quiero. Más bien, ese es el mensaje de la hora de Burlingame Para todos los vecinos y vecinas de Burlingame de Tapiales y de toda la gente que nos ve, muchísimas gracias por estar del otro lado. Hurlingham, el triangulito que estrena la remera suplente que podemos ver ahí. Linda remera suplente. Cambia el... Ahora sí. Va a arrancar el partido y gracias, y gracias a, a todo el mundo. Un mundo de dulzura en William Morris, la coloteca Villegas 2045, te lo dije, Villegas 2045. Lemas seguros, lo mejor en seguros, todos completos, seguros. Seguimos en todas las redes con Lema seguros. Otro que nos está acompañando y que le agradecemos es el gimnasio AG Fitness. Musculación en Villegas 1735. Mira, ahí enfrente de la bonita cruzada de la estación Exacto. del San Martín unos metros. Ahí ellos hacen funcional gap boxeo. Zumba spin. Un minuto de silencio. Muy bien. Un minuto de silencio para el jugador de Burlingame, Nico Caruana, y toda su familia. Le mandamos un saludo muy grande y saben que la hora de Burlingame lo va a acompañar para lo que necesiten. Sigamos. Muy bien. Otro que nos está acompañando, Seca Anancho, frutas y verduras, precios y calidad, ventas por mayor y menor. Podés encontrarlos en Salazar 477-115761. 3-2, 3-3, luego seguimos arranca, arranca y como siempre decimos querer ver futsal, prendete a la hora de Burlingame. si no, ¿a dónde? ¿a dónde? a dónde vas a encontrar esto nosotros estamos muy bien recibidos acá en el club Juventud de Tapia les recibí, estuve hablando con uno de sus dirigentes, la verdad que ...ya somos, no digo que somos como de la familia... ...porque es la cuarta vez que venimos acá... ...y volvemos a mostrar ahora que hay gente... ...ven, ellos están respetando este partido... ...las indicaciones de AFA, ven que no hay público... ...ven, lo único que hay son gente que son... parte de los equipos técnicos... ...acá se está respetando absolutamente... ...todo lo que se ha pedido... ...también en cuanto a lo que es la higiene... ...cómo se saludó y demás... ...todos los comentarios de la gente con preocupación... Este, pero este, sosteniendo lo que son las medidas de prevención para cuidarnos entre todos, como te decía si no tomo mate y no lo comparto contigo el mismo mate es porque te quiero si no te abrazo es porque te quiero ¿entendés? Lávate las manos, cuídate, si tenés fiebre y tenés tos, si te duele la garganta y tenés fiebre, entonces lo que tenés que hacer es llamar al 107 o al 148 te lo pedimos por favor llamá por teléfono antes de ir llamá para que te guíen es decir, no inventes, no inventes, no escuches a gente que te pida que invente, que se pone a debatir. Yo no soy infectólogo, vos tampoco. Yo no soy un sanitarista, vos tampoco. Entonces, nosotros que estamos con población es acompañar esto a raja tabla y, y entonces demostrarnos a nosotros que estamos aprovechando la oportunidad de oro que tenemos, de que ya sabemos y hemos visto por lo que ha padecido otros pueblos. Es como que hemos visto la película un día antes que se estrene. Aprovechémoslo. Arranca. Arranca y vamos. Tío. ¡Vamos Hurlingham! Vamos el triangulito. Sale local, sale Tapiales. Mueve. Hurlingham lo espera a mitad de cancha. Bien. Bien la marca de Liotini. Juega Tapiales, mueve, mitad de cancha, Urlingan lo espera. En Urlingan volvió la muralla y cuando decimos muralla es Matías Barrio. Volvió a ser transmitido por la hora de Urlingan, la primera de Matis. ¡Eh! La muralla. Impide la caída, espectacular y acá te están pidiendo si podés transmitir qué dijo Lali Ahora lo vamos a transmitir en un ratito. una salida en falso, y arranca, arrancó el partido, ganando el local, ganando Tapiales, 1 a 0, falta un montón. Así que querías ver Futsal, así que estaba diciendo, estoy sufriendo la abstinencia de no ver Futsal, bueno en esta ocasión lo estás viendo en forma gratuita, como quiere el presidente que se ve el fútbol... Lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes, otra vez del streaming de Facebook. ya ahí va atacando el triangulito por media cancha, se va acercando sobre el arco. Quiere descontar, sale y marca. Se venía Nicolás y sigue siendo pelota para Urlingan en ataque y dice... Comunicamos en base a las informaciones que se comparte a nivel nacional y mundial en suspender el refichaje de los chicos y además el comienzo del campeonato 2020. Delifur hasta nuevo aviso Es preocupante la situación Y esperamos que lo entiendan Muchas gracias Y por supuesto que la gente lo va a entender Eso lo descontamos Acá nadie es tonto Acá se sabe que si uno no tiene condiciones Para hacerlo entonces es mejor Esperar A que pase la tormenta Y además porque nosotros sabemos Que el Lifur cuando dice Que se preocupa por los chicos Sabemos que lo dice en serio Sale, sale local, sale Tapiales de abajo Urlinga lo espera no ¿Y cómo sale? Sale que te vayas a comprar algo para el, Con la dulzura de Morris en la Goloteca Villegas 2045 Y si van no a al gimnasio Al gimnasio, ¿a qué fitness? En Villegas 1735 Ahí vas a tener funcional Zumba Y si tenés que asegurar algo y si tenés que asegurar algo, ¿cómo vas a andar con el coche sin sí, seguro? ¿Vas a la casa sin sí, seguro, asegúralo con lemas seguros. Seguilos en las redes, si no, llamarlo al 1550492961. ¿Y la mejor fruta dónde está? Y la mejor fruta, papá, la vas a tener en El Carancho. Fruta por mayor y menor. En Salazar, 477 de Úrlinga. Mueve el chili Juega Mat Matías Barrio. Así que querías ver futsal. Así que ya estabas harto de esta... ¿Cómo se puede decir? Ay, estoy haciendo abstinencia de futsal. Me siento loco, ando en casa pateando la pelota contra las paredes. Bueno, ahora lo tenés en la hora de urlen al Deportes. A través del streaming de Facebook lo estás viendo gratis, como quiere el presidente, que el fútbol se vea gratis. Nosotros ya te lo estamos brindando. Y respetando las normas de AFA, mirá. Vacío y vacío. Se viene Tapiales, Hurlingan que defiende. Esto recién comienza, está ganando el local 1 a 0. Partidazo de vuelta. Es espectacular lo que están jugando estos chicos. Alejandra Cardoso dice gracias la hora por la transmisión como salió la tercera. Eh, ganó la tercera de Tapiales. Ganó, 5 a 1. Ganó 5 a 1. Ganaron bien los chicos, ¿eh? Ganaron bien, jugaron bien. El arquero de ellos, la figura del partido. Exacto. Y como te decimos siempre, todo este día vamos a estar recontra. La Lavate, la mano con jabón, con alcohol, con gel, con shampoo. Pero Lavate, la mano. ¡Bien! Se viene Santiago Rossi. El remate. Y cerquita, cerquita. Saqué arco para Tapiales avisó Urlingan avisó Santiago Rossi entonces como habíamos dicho la Fur tiene suspendidas las actividades hasta nuevo aviso siguiendo con las normativas que se pide desde la presidencia de la nación desde el ministerio de salud y demás nos cuidamos entre todos, este es el único camino. No hay otra. Este es el momento de acompañar, de ser solidario, de obedecer y también de ser bueno con aquel que no entiende Entonces vos que sos gran amigo de otra persona ir y explicarle. Una y mil veces hasta que entienda. Rossi, Chili, Leotini. Fue a Hurlingham, Rossi de vuelta. Se prende de vuelta, se prenden nuestros amigos de futsal de Morón. Muchas gracias por estar del otro lado. Jugamos con el Chile, a ver. El otro día, qué gran partido, ¿no? Cuando se jugó el amistoso entre en Morón y el triangulito. Yo estaba contento porque decía, este es el verdadero futsal del oeste. Esa forma de jugar, de meter con inteligencia. Y cada vez mejores. Uf, con el pecho, hablamos allá saca el pelotazo que iba adentro, eh? cuidado. Y acá dice Tamichello, ¿ven? dice, aguanta el toro Agustín Pérez, promesa del futsal, solo 16 años en la primera. ven la, la parte trasera donde estamos nosotros? La hora, la hora de Urlingan Somos como Drupi, ¿viste? Estamos en casi todas las camisetas Y ya sabes viejo, estás en Hurlingham, Te agarra, qué sé yo te pica la garganta Y está con fiebre, tenés todo y está con fiebre ¿Llamás al 107 o llamás al 148? Momento de desorientación. Vela ahora. A ver. Devuelve la pelota. Devuelve la pelota Tapiales al lateral. Y sale Urlingan desde abajo. A ver. Julián combina. Martín. El de vuelta con Julián, va tocando, va tocando Hurling y va saliendo de abajo la presión es de Tapiales y el que sale, Matías Barrio y el lateral en ataque para el local. Mucha gente participando de la transmisión pero muchísimas gracias. Es un honor para nosotros y una responsabilidad en estos momentos transmitir y aprovechar para transmitir lo que importa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Martín, de vuelta, a ver. Julián va tocando, va tocando Burlingame. Va tocando el triangulito. A ver, es buena, a ver. Bien la defensa de Tapiales. Bien. Julián combina en el piso. Lateral para el local. Y corta un avance de juventud de Tapiales que venía firme. Y sí, sí, querías ver Futsal y lo estás viendo, estás viendo el triangulito con Juventud de Tapiales. Sale Tapiales, bien el Tapiales. Mini. Sale bien el Mini. Y lo estás viendo por la hora de Uri, no a través del streaming de Facebook. Pa adelante, para adelante, para adelante, vamos. Sí, Mati. Después. Por la presión gana un lateral en ataque el local. Y como decía aquella canción, aquel, aquella canción acá el verso de Benedetti, en la calle, codo a codo. Somos mucho más que dos. Codo tocándonos codo con codo, tenemos que formar una muralla para que este bicho no pase. para el mini, va saliendo Hurlingan. Bueno, el cartel, después lo vas a ver cuando yo ajuste el zoom. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Gol! ¡No! ¡Empató el triangulito! ¡Gol de ¡Vale, ¡Empata! ¡Empata! ¡Empató el triangulito! Gran, gran definición. Ahora estamos uno a uno. ¡Y lo está viendo por la hora de Hurlingham, papá! Cómo ha trabajado todo toda la comunidad deportiva del, del club deportivo Hurlingham de Triangulito? ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Falta en el medio! Raspa, que te rapa para Martín Contreras. Y la verdad que felicitamos a toda la comunidad de Triangulito lo que han trabajado. Primero fue un sueño volver a engancharse en el futsal, que parecía que se caía, pero al fin no se cayó. una equivocación por ser generosos y bondadosos. Pero un grupo nuevo engancha esto, le mete pata, empiezan a conseguir, ya están pagando el canon, ya están haciendo un montón de cosas... Hay camiseta nueva, hay sponsor nuevo, hay un impulso nuevo. Sobre todo hay mucha familia participando. Se eso viene la, la remera titular también. ¿Ah, sí? Se viene la remera titular en, en unos días nomás. En unos días. Pero vos siempre tenés la primicia yo no sé nada y vivimos en la misma casa. <ríe> me encargo yo de eso. Ah, no puede ser. Bueno. A ver, con Julián. La idea es que una remera, jue... que una remera sea para la tercera y la otra para... Para la primera. Entonces cubrimos dos, dos categorías. Muy bien. Un saludo muy grande para Mariano, que es el bufetero del club del Triangulito. Un saludo muy grande, amigo. ¿Eso Pero... que hizo las pizzas otra vez? Exacto. Una barbaridad las pizzas del tipo. Estás en Urlingan, que les iba a comer pizza cuando se pueda salir? Andá ya al club. Y buscaba a Mariano el Siche, Mariano, me dijeron que hacen muy buenas pizzas. Qué lindo que hace futsal, por favor. ¿Cómo se mueve la pelota de aquí para allá? Bien, bien, bien, Urlingan defendiendo. Palo y Palo estamos. Palo y Palo hay que defender, vamos. El remate. Gracias a la presión de Urlingam juega para atrás el local y sale tranquilo ahora Tapiales. Como siempre decimos, es un placer venir hasta acá, hasta Tapiales. Siempre somos bien recibidos y esta es como la quinta vez que venimos. Sí, ya como la quinta vez. ¿Podemos decir que es la nueva casa de la hora de Burlingame. La verdad que sí, recién estuvimos hablando con uno de los dirigentes que yo me puse a charlar. Y... Bien, Urlingam, vamos. Vamos, Mini. Es ¿Eh, jugador, papá. A ver, a ver, a, ver, a ver. Va tocando con Julián, de vuelta con el Mini. Va tocando Burlingame con el Diotini. Mueve para Julián, mueve para el Mini. Mueve que te mueve Burlingame. Dale que va, dale que va. Y es lateral para el local, para Tapiales. Así que estaba desesperado. Así que quería futsal. Y yo, ¿dónde hay futsal? Ya sabes dónde hay futsal. En la hora de Urlingan Deportes, a través del equipo de Facebook, quedé sin aire. Y el clásico de Tapiales, capaz, capaz por la hora de Hurlingham también. Y vamos a estar con Vélez. Y vamos a estar con Juventud Unida de Ciudadela cuando el virus desaparezca, dijo uno. Y aparte con el estadio en Humboldt. Lo no queremos ver al estadio. Estadio nuevo Apreta Rossi, dale Apreta Urrigan. No lo deja salir a Piales Va a tener que regolearnos, No sale. bien, va tocando y Bien la presión del triangulito Saque de arco, saque de arco para el local Y le mostramos De vuelta Porque nos enteramos que hubieron clubes hoy Que algunas cosas no respetaron pero acá todo el tema de público, de que no venga, se ha respetado a Raja Tabla. Cosa que felicitamos a los dos clubes, a las dos comunidades, a las dos familias, de Triangulito y de Juventud de Tapiales. Bien Homero al piso. Es córner. Córner para el local para Tapiales. Mucha gente, mucha gente de Tapiales que nos ve, dice, vamos, al verde y rojo. Dice Darío. Exactamente, y exactamente. Viste, Darío, te nombramos. ¿Qué te sí, me nombraron la bola de hurlingham La empató. preparada, a ver. Ojo, ojo, que la... Hay que sacarla. La saca, se viene el Chili. Sin falta, Chili, sin falta. Bien la presión, bien la presión del Chili, sin falta. Gana, gana el lateral en ataque hurlingham Burlingame, ¿dónde juega? De local. No va a jugar de local. Burlingame juega de local cuando, cuando se pueda. Habitualmente debería hacerlo en el estadio municipal que está en reparaciones. Que está cerrado no por reparaciones, está cerrado por el coronavirus. Además, además. Ya porque... lo terminaron. Así lo ¡Mira! ¡Gol del Chile! Se abraza con su mamá. ¡Golazo de Hurlingham! ¡Vení acá a festejarlo, acá, papá! Chile, ¡Ahí está! Acá, ¡Ahí está! Sí. Gana Hurlingham 2 a 1. Gol del Chile. Ahora, ahora un poco más tranquilos. Está ganando el triangulito. 2 a 1. ¿Y cuánto falta? Faltan un montón Falta 10 minutos para terminar el primer tiempo Toda una vida Se tiran al piso, no puede Se viene el empate de Tapi. Dale ¡Bien! Y ese gol fue una dulzura La dulzura en William Morris Te lo da la Goloteca En Villegas 20-45 Me lo saben, ¿no? ¿Y qué hay? ¿Qué hay? No hay, hay? Cuenta cuente acá todo, Cuente, a ver, cuente, a ver, cuente todo, ¿qué hay? Tío. Cachetita, golosinas, snacks, panchos, hamburguesas Promociones para 20 años Todo lo que se te ocurra Así tenés, que si, tenés ese si, fete, pariente, si festejas tu cumpleaños, que el mío no lo voy a festejar. Si festejas tu cumpleaños, anda a la goloteca, Obvio. que tiene toda la variedad. Si tenés un pariente que es medio amargo y decís, yo este con qué lo endulzo. ¿Qué sé yo empujalo dentro de la goloteca a ver si cambia? Claro, a ver se le pega lo dulce. Y después, bueno, tenés algo que asegurar: asegurar los lemas seguros. Seguirlo en las redes: lemas seguro Lema seguros. Lema seguro. Más seguros, 15, 50, 49, 29, 61. Perfecto. Bien. Y la mejor fruta, pues no vas a andar comiendo porquería. No, ya no carancho que tiene lo mejor. Entonces él te va a vender lo mejor precios por mayor y menor en Salazar. 4,77. ¡Bien! <ríe> cosa... bien, bien, Matías Barrio llegando al segundo palo. Y Matías Barrio pudo hacer eso porque hace gimnasia. Y seguro que a hacer gimnasia en gimnasio a fitness que hacen funcionar el tab boxeo, zumba, spinning. Y que ahora 2007, 35, en Villegas, 1735. la queridísima localidad de Williamsburg. ¿Y quién va a estar en la tapa de la hora de deportes este si mes? Otro campeón. Campeón argentino de boxeo. Estamos hablando de Brian. Brian Suárez, vecino del barrio. Otra vez. Del Moris. barrio de... Belgrano de William Morris. Barrio Belgrano de William Morris. Oh, Decílo, te interrumpí. No, no, no. Otra vez Morris se lo masa Barrio. <ríe> Ahí me lo masa. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El árbitro que habla con la delegación de Burlingame. Saca el lateral el local, es sale el lateral el juega. va moviendo tapiales. En mitad de cancha, Hurlingham, que lo espera. Muy buen partido, de Recupera el mini, se va. Se iba Homero. Y ahora todo Y me deja la cámara a mí, porque se cansó Federico. Está ahí, míralo. Eso, ay, Dios mío. Perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. No. Hacia atrás con la muralla Barrios Lo que se puede sí, sí. volcar el partido Si a engancha el telero? celular en sí, el Dile, ¿sí? contale Bueno, también, ah, pero todo que te, Todo gratis Lo gustó, rico, te está hablando vos A mí me estás hablando, sí, lo puedes enganchar a la TV Si tenés, a ver Cómo puedes engancharlo ¿Cómo que se llama? ¿Tenés el Chromecast? Si tenés el croncast, todo lo que esté transmitiendo vos tocas. el consejo Recupera Se viene el con el remate. Uh -huh. Uh -huh. Si estás viéndolo por una computadora y por ahí si tenés un cable que enchufás de la computadora al televisor, también lo podés ver. Si el televisor es un televisor inteligente, es un Smart TV, entonces también porque ponés... Este, Pones nave en navegación al Facebook. Pones en navegación al Facebook y entonces también lo puedes ver. Liotino, perdón, Liotino. Biotin, Franco Liotino. El jugador del triángulo. Viene, viene de Racing. le <risa> linda pelota la pelota la pelota querés esa pelota anda a AFA y pedíla por 1600 pesos sí cada vez que jugás de local ¿qué qué qué? cómo ¿cómo? cada vez que jugás de local ¿te gustó? ¿te gusta la pelotita? bueno anda a pagarla 1600 pesos en AFA no ¿cómo me decís eso? no no puede ser cierto se viene ¡Buma! y bien y la pelota al corner. y alguno AFA que me está mirando si yo te de, lo voy a matar la vida pisado como una cucaracha. Decía. La presión es de Franco. Bien. Opa. Pegan él. Pegan él. Hacen el cambio. Faltan siete. Recupera el Mini. El remate y saque de arco. Ya que arco tiene todo asegurado Matías Barrios. Matías Barrios y apareció el ruso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el ruso? El ruso que está en Morri Fútbol Club y creo que también está en alviar. Se resbalan los jugadores. Pelota al piso. eh, ¡Papá! Muy bien, muy bien el triangulito a un toque con velocidad. Lo que ya le vimos jugar el otro día cuando jugaron en aquel amistoso con Deportivo Morón. Que lo vimos veloz, es un toque y demás. La pelota se fue afuera y vos no te quedes afuera, vos también la bate la mano, vos también. Cuando vayas a estornudar o a toser en el codo, acordate, por favor. Y si te sentís mal, llamás al 107 o llamás al 148. 107, 148, 107, 148. Yo te voy a romper hasta que te lo tengas en la cabeza. Y a partir de mañana el club deportivo Burlingame, a no sé, el triangulito, va a estar con las puertas cerradas hasta nuevo aviso. O sea, yo creo que hasta el 31 de marzo. ¡Limpio! Vía limpio el árbitro, todo esto, saqué arco para Hurlingham. De cualquier forma, también estuvimos viendo la resolución que dice que todos aquellos espectáculos deportivos que se puedan jugar a puertas cerradas, más allá de las dificultades económicas que puedan haber y demás, que son otro tema. El no. rebate y Matías Obarrio, papá Nos podrían llegar a desarrollar Pero después vamos a leer bien esa resolución Y vamos a ver AFA qué interpreta de todo eso Es que lo que decide es la autoridad Competente en el fútbol De la República Argentina Estos son los gritos del Chile, ¿no? Sí. bien no se sé, el gol el, el grito del fin del mundo sale julián combina juega con liotino sale hurlingham sale el triángulo vamos viendo ahí va entró el capitán muy bien el arquero de tapiales se jugó porque se tiró ahí a los pies. Uno que está todos los días con los chicos, más o menos a la semana. Se ve un grupo unido con el técnico, con todos. Estamos todos para tirar para adelante. Y la hora de Hurlingham también va a tirar para adelante, obviamente, al club, al, con el Club Deportivo Burlingame, que este año está en la División C de Futsal AFA, representando a todo un distrito, a todo un municipio. Y además, lo que nos interesa es que se ha gestado todo un colectivo de gente, mucha gente participando y empujando. O sea, ya no depende de una persona que venga, que ponga, que pague. No. Ahora es un colectivo de gente muy interesante que va participando, que se va comprometiendo. Y las cosas de esa forma, mirá vos, cómo se podían arreglar. Fabri, querido, gana Urlingan 2 a 1. Y faltan 4 minutos para terminar este primer tiempo. Un saludo muy grande a toda la gente amiga del Club San Martín en T6. Eh, si tenés cerca alguna casa de empanadas, no me podés comprar unas empanadas y traérmela porque... Julio, que vos lo debes conocer, no me la trae. Recupera la pelota Burlingame. está muy bien, está muy bien el triangulito. Nos en, estos, mucho. en estos cuatro minutos que faltan del primer tiempo. Y el que pide tiempo, el que pide tiempo, el agente de Tapiales. Volvemos a decir, y no nos vamos a cansar de decir dos cosas. Lavate las manos. Vos decís, qué, poder, qué pesado. Sí, te soy pesado. Lávate las manos, te lo dije, te comenté que no. Hay, compartas que, hay que toser en el antebrazo, en el antebrazo, en el codo, así como si fuera no, tipo Batman. No llego al, al codo, llego al antebrazo, el antebrazo, hacer así. Porque vos sin tener que hacer claro. el codo tenés que no, tenés, no, tenés no, tenés no, tenés no, hacer así. Yo sí lo puedo hacer, ¿cómo que no? No tengo problema Lávate las manos. llegás de la casa y te lavas las manos. llegás al club te lavas las manos. llegás a tu trabajo, ponle que vaya, llegás y buscás el baño te lavas las manos. Después te da bola a lo demás. Te vienen a magarte a darte un beso, qué es lo que pasa. Pasa habitualmente, nosotros hoy lo vivimos acá y se pudo frenar todo, entonces le decís que no, le mostrás el codo o le haces así con la manito, ja hola, lo que quiera, pero nosotros tenemos que eh, emocionalmente estar unidos y conformar una especie de muralla emocional que diga esta es nuestra, vos no pasás, le decimos al bicho. ¿Por qué? Porque depende de nuestra voluntad. No de la banalidad de aquel que se hace el inteligente en el barrio que no sabe un pomo de nada. Porque no es ni médico, ni sanitarista, ni infectólogo, ni ministro de un pomo de nada. Y el tipo viene y opina, papá, para un poco. Es el momento de obedecer, ponerse todos de un solo lado y darle para adelante. Con cosas básicas, nadie te está pidiendo que viajes a la luna. Nadie te está pidiendo que pagues qué sé yo, mil pesos, te están diciendo que te lave la mano, te están diciendo que no saludes, te están diciendo que no abraces, que no beses, que no compartas el mate, todo eso, fácil, fácil, fácil de hacer. Quería salir, quería salir Urlingan, no pudo, gracias amigos, y el Club San Martín también cierra todas sus actividades, hasta nuevo aviso, muy bien por el Club San Martín. Y acá, ya que ya que tenemos mucha gente que nos está viendo... Un montón de gente. Ya que hay mucha gente que está viendo, ¿me dejas hablar que voy a decir algo? ¿Qué, ¿Qué quiere decir, papi? Hijo querido, ¿qué quiere decir? Por favor, por ¿Qué? favor, los clubes de hurlingham por favor, los clubes de Burlingame del fútbol infantil, dejen de hacer partidos amistosos, jornadas amistosas, todo el mes de marzo, por favor. Después sí lo van a hacer, pero ahora no, porque comprometen... Siempre hay abuelos que van a ver la jornada. Por favor, necesitamos que no lo hagan para que la gente mayor no vaya. Y aparte te están diciendo que si vos no podés conseguir que sea puerta cerrada, no lo vas a hacer. Federico, mira lo que hizo. Va y se sentó ahí de piola, haciéndose, haciéndose el público. Y me deja a mí solo acá con la cámara y con el micrófono sale la muralla, llega a la mitad de la cancha tiró, la tiró para cualquier no importa, vamos Matías, no importa pruebe la otra, puede ser que si corremos el tiro dos o 3 metros para el lado izquierdo por ahí invocamos algo sale en medio de la cancha la pelota Juventud de Tapiales va a terminar el partido y vamos a sacarnos una foto con la gente de Tapiales una foto supuesto. que va a ser difundida a través de las redes sociales de la hora de Urlen agradeciendo a la gente de Tapiales por todo lo que nos brindó en el día de hoy. Y Fabricio Salinas dice, gracias amigo. Ya lo dije. Que club San Martín, a mí ya lo dijiste, pero ahora yo recién lo leí. Bueno, lo volvemos a repetir. Que también se prende y cierra su actividad. No, pero ya lo dije eso. Pero pues, yo lo vuelvo a decir. Bien, y, y la pelota viene por acá. Y bombazo a la hora de Burlingame. bombazo y la burra de Burlingame. Se comió un pelotazo. No pasa nada. sigue sí, con la pelota... Tapiales avanza, está dando, tiene muy buena tabla, va a patear, ojo, ojo, porque estos chicos saben a lo que juegan, ¿no? Sí, falta, falta, tiro libre para el local, los lo dos, tocaron abajo. Los dos a la final, dijo uno, muy buen partido de futsal, estamos viendo, el futsal, es, esto es lo que te engancha, es veloz, como si fuera el básquet, y es fútbol, hay toque, hay velocidad. De Tres minutos, finales, pidió tiempo, la gente de Tapiales... Estamos en un parate y diga, diga las publicidades, lo, la gente que nos acompaña. Gimnasio G Fitness, musculación, Villegas, 1735, primer piso, Morris. Hacen funcionar el gap boxeo y hacen zumba y spinning. Qué bárbaro, ¿no? Después, vos querés dulzura. Anda a la goloteca. El mundo de la dulzura, galletitas, golosinas, snack, panchos, hamburguesas, promociones para cumpleaños en Villegas 2045. Decime si no somos lo más grande de un ¿no? Si quieres asegurar todo, asegúrate todo. Asegúrate que vas a leer el próximo La Hora de Papel con lemas seguros. Entonces, él dice, Seguinos en las redes en el ISO y no llamalo al 1550 49 2961. Lemas seguros, seguros. Una garantía total. Y después te digo. ...hay que comer bien y dejarse en de ...pero para, comprar, para comer bien tenés que comprar bien... ...entonces le vas a comprar frutas y verduras... ...al carancho, precio y calidad... ...venta por mayor y menor... ...atención a restaurantes geriátricos, supermercados y comedores... ...¿dónde lo encontrás? En Salazar 477... ...no sabés cuál es Salazar... es sí, fácil, es cerca... ...aceptan tarjetas de débito... ...envíos a domicilio sin cargo... ...los podés llamar al 11-5761... 3233 11 5761 3233 en Carancho, precio y calidad, lo mejor en frutas y verduras. Y el partido continúa allá, señores. Mientras Federico sigue con las redes sociales, Federico regala el telefonito. Le estoy pasando a toda, a toda la gente. ¿Qué le está pasando? Eh, a la gente del Carancho, a la gente de la biblioteca, le estoy pasando el link. ¿Que no vieron todo mi esfuerzo? Lo van, a, lo, van de ver, lo van a ver, lo van a ver. Lo van a que ver. ¿Acaso no se enteraron? que yo he puesto mi gola acá en el micrófono y la próxima lo voy a hacer como si fuera en FM, con voz de FM se lo voy a hacer. A ver, con todo de tapiales cortan la jugada, sigue armado el rondo ahí viene el ataque, vuelve tal, la juegan hacia atrás para intentar limpiar la jugada, el triangulito, sí, adelantan ojo, tiro directo al arco, rechaza. Y sigue. Qué partido, qué partido, papá. Y ahora sí un saludo muy grande para Oscar de la biblioteca que nos está viendo. Muchísimas gracias para él y todo y toda su familia, ¿no? La Goloteca, la dulzura, en Villegas 20, 45, yo te digo, ahí tienen de todo. Y es más, te digo, es algún pariente amargo. Y vos decís, ¿cómo lo cambio? Y decís, ahí caminando con él, cuando ves que está la Goloteca, abrí la puerta, toca lo empuja para adentro. Y por ahí el tipo, entre tanta dulzura, después sale de otra forma, sale más piola, con más onda, pero tiene de todo. De lo que se te ocurra tiene la Goloteca. Un minuto 55 para terminar, recién el primer tiempo... Gana Hurlingham 2 a 1 y lo estás viendo como siempre por la hora de Urlingan Sale Tapiales. Sí, estamos desde Tapiales, papá. Juega Juventud, juega Juventud de Tapiales. ¿Y quién te dice? Agregá Juventud de Tapiales, este 2020 en la hora de Hurlingham. Y, y te voy diciendo, triangulito, vele. Juventud Unida de Ciudadela y Juventud de Tapiales, papá. Cuatro, cuatro al hilo. ¿Juegan bien esto? Claro que sí, juega. Juega el local. Burlingan está bien en defensa. Con Homero, con Martín, con el Chili que ahí va. Con el Mini, que es una muralla también, papá. Claro, tenés que estar muy atento porque ellos son muy rápidos, juegan a un toque. Y juegan con mucha velocidad en los últimos metros cerca del área del triangulito. Mini, mini, que, viene, mini que viene de Morón. Se le, le están mandando un saludo muy grande a Pancho de la Cuarta de, de Cultural. Le mandamos un saludo muy grande. Y nos manda un saludo también Michel Gutiérrez. Todos, todos son parte de la obra de Urlingan. Se venía el Chili que está inspirado. El Chile está como loco. Es un nuevo Chile en este 2020. Es un nuevo Chile. Para mí que pasó por la goloteca y se llenó de dulzura. Vos que decís, si después comió las frutas y verduras de carancho y entonces le vino al pelo. El tipo tiene la digestión perfecta. Y después fue el gimnasio. Ahí ajena de gimnasio. Hizo un poco de zumba, te lo imaginás al Chile haciendo <risa> zumba. ¡Ey! 30 segundos finales del primer tiempo. Para los que es la primera vez que nos ven, vamos a parar cinco minutitos y volvemos al segundo tiempo. Pero antes del segundo tiempo hay un tiro libre complicado a favor. No, sexta falta. Sexta falta para Tapiales. Momento de Tapiales para poder empatar. ¿O aparecerá la muralla? Pero, pero, pero, pero, ¿O aparecerá la muralla en este 2020? A ver. A ver si aparece, empieza a aparecer la muralla. Silencio. No, no, no golpés la cámara si lo ataca. Si lo ataca ¿eh? Silencio. No, no golpés la cámara si lo ataca. 24 segundos para terminar este primer tiempo. La posibilidad de tapiales para empatar. Y ahora yo me callo. Y lavate las manos, tres veces, llamá al 107, al 148, si te sentís mal. A ver. ¡Ah! ¡Apareció la muralla! Yo te dije, yo te dije, se llama Matías Barrios. Se llama Matías Barrios. Cuando yo me enteré que venía a jugar el empecé a saltar como un mono por toda la casa. Podemos decir que es una incorporación de la hora de Burlingame también. Qué sé yo, a mí me encanta que él esté, porque es su voluntad, porque el tipo le pone garra. Como todos los jugadores de futsal, de lo que sabemos es que él viaja como 60 o 70 kilómetros para cinco, venir hasta Burlingame para entrenar. Cinco segundos finales, gana Burlingame. Gana el triangulito, Tirara para atrás y que pase el tiempo. Cuatro, tres... Terminó, saca el arquero y termina, saca el arquero y termina, ahí está, terminó el primer tiempo, está ganando Burlingame 2 a 1 en 5 minutitos, volvemos. Y sí señores, batimos la campana, despertándose muchachos, que ya arranca el segundo tiempo, estamos para empezar... Están haciendo ejercicio físico Todos el dale dale Todos están emocionados Queremos arrancar y arrancó el segundo tiempo ¿Y cómo está el resultado cuando arrancó el segundo tiempo Federico? Para aquellos que recién están enganchados Está ganando Burlingame 2 a 1 Lindo, primer tiempo Y vuelta Ahora el Capura es Tapiales y sale, sale Burlingame. sale el triangulito, querían con Mini Y la pelota, todo esto saque de arco para local, para Tapiales Y empezamos entra Federico la cámara, yo les voy diciendo lo mismo de siempre Estamos con frutas y verduras, anda metiéndotelo en la cabeza El carancho es lo mejor en Salazar, 477. Ventas por mayor y menor. La calidad de los productos. La Goloteca, Mundo de Dulzura. En Villegas 2045 de Morris. Ahí tenés galletitas, golosinas, snack panchos, hamburguesas. Promociones para cumpleaños. El Mundo de la Dulzura en Villegas 2045. Villegas 2045, te dije dónde está la Goloteca. Es ahí mismo. Tenés que asegurar tu casa. Tenés que asegurar tu auto. Tenés que asegurar... Eso tus pantalones, cualquier cosa, asegúralo con el lema seguro. Seguiros en las redes, lema seguro y 2961 lema seguro. Y estás medio, medio gordito, se te pasó, no podés cerrar la boca y ahora tenés que ir al gimnasio. Ahora, al profe no le diga que quería bajar la panza en una semana, porque eso no va a andar. ¿eh? Andá al gimnasio, bajé fines de musculación, ella se funciona el boxeo un Bayespini. Y también lo que tenés que hacer, ya sabés. ¡Recuperá, que... Burlingame! ¡Ahí está! Uh! ¡Casi más el gol de Ottivino. Ya sabes lavar la mano, no de la mano, no de beso. Entonces, en el codo, en el agujerito del codo del antebrazo. El remate. Uh! Uh! Y Otro si corner tenés... más. Si tenés tos y tenés fiebre, si te ves la garganta y tenés fiebre, llamás al 107 en Hurlingham o llamás al 148, ¿entendés? En Urlingham estamos totalmente protegidos, tenemos cobertura y responsabilidad por parte del municipio absoluta con todo lo que tenga que ver con estas medidas sanitarias. No solo ahora, sino siempre. Y ahora vamos a ver algo que yo le pedí a Fede que guarde. ¿eh? Yo leo esto. Esto es un comunicado del municipio de Burlingame que dice la salud de nuestros vecinos es nuestra prioridad. Debido a la situación de público conocimiento, informamos que todas las escuelas de todos los niveles permanecerán cerradas y a su vez tomamos como medida de prevención la suspensión de la totalidad de las actividades, cursos y talleres. ...que brinda el municipio hasta el 31 de marzo. Luego vamos a decir, la salud de nuestros vecinos es nuestra prioridad. Eso es lo que manifiesta el municipio de Burlingame. Y que por la situación de público conocimiento se informa que las escuelas de todos los niveles... ...permanecerán cerradas hasta el 31 de marzo, así como todos los talleres... ...y todas las actividades que brinda nuestro querido municipio. recupera Tapiales, gol, gol de Tapiales empata, en una salida forzosa de Hurlingham, empata Tapiales ahora 2 a 2, bate las manos, lavate las manos, lavate las manos, no me digas que no te acordás del número, si te sentís mal, 107, 148, Falta, tiro libre en mitad de cancha para Urlingham. Hicieron la falta a Julián Combina. En Urlingham, en toda la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, nos cuidamos entre todos y no tenemos opción. ¿Me entendés? Una medida de prevención. También hay que ser solidario con aquel que no la entiende, ¿viste? Que quiere inventar, que quiere debatir y hacer no sé qué cosa. Bien Julián, bien Julián. Uh el partido está empatado 1 a 1 2 a 2 2 a 2 perdón 2 a 2 dije cualquier cosa cualquiera dije perdón 2 a 2 está no cabía está un montón de gente les pasaba la gente que estaban desesperados que iban ver futsal les decía dónde se puede ver quién sabe de dónde en la hora de Burlingame Deportes a través del streaming de Facebook Por acá lo podés ver Nosotros no hacemos resúmenes de ningún tipo Esto va en directo, va entero, queda así de por vida Ahora, si, que querés, tengo... ahora si querés resúmenes Los resúmenes, los resúmenes no. están en DJ Video Que este año va a estar con nosotros Este partido también lo podés ver a través de DJ Video Juega Burlingame! ahí está ¡Más lindo, partido Saludos a DJ Video Estamos en todos lados, papá Se viene Tampiani, que... ahí está Ahora recupera Burlingame, puede ser Tirase el aliotir, ahí muy buena jugada, muy buena la interpretación. Pero la pelota llegó antes que el jugador. Lucas Núñez, vamos triángulo. El Carancho está con ustedes, pero por favor. El Carancho. Así que te andabas alimentando mal. Bueno, yo te digo, la solución de La mejor fruta, ¿dónde está? mejor fruta y Verdura de El Carancho, principalidad. Ventas por mayor y menor, atención a restaurantes geriátricos, supermercados y comedores. Aceptamos tarjeta de débito, envíos a domicilio sin cargo en Salazar 477 de nuestra querida localidad y partido de Harlingham State. T6, papá, T6. Dice orden a la policía de... ¿Qué quiere que en le haga? El, adentro de Burlingame en T6. Gustavo Villarejo dice, saludo genio, se los quiere, lo mismo. Nosotros queremos a todo el mundo. ¿Y por juega Tapiales, juega Tapiales, mueve. Y sabés qué? qué, y viene y viene afuera. Y por qué te quiero, ¿sabés qué pasa? Que porque te quiero con vos no comparto un mate. Y por qué te quiero, no te abrazo. ¿Entendés? Y por qué te quiero, no te saludo con la mano. ¡Ay! Hay que volver, ¿eh? El Chili deja pasar la pelota. Y todo esto. Todo esto es, es. Lateral para Urlingan en defensa. Y como te vuelve loco toda la noche, yo digo 107 y 148. Vos ya sabés de qué estoy hablando. Cuánto pues te lo dije. Sale Hurlingan, sale Hurlingan con el tate. Esto frena justo. Y, y es pelotazo. Qué partido. Qué partido que estamos viviendo. Será el último partido hasta el 31 de marzo. La Creo tercera ganó el local, ganó. Muy bien, jugador. Ganó Tapiales 5 a 1. Y lo transmitimos con una invitación de especial de la tercera de Tapiales. Muy bien. Invitó a la tercera, dijo uno. Como dije está Hoy noche. invitó, la, Hoy tercera. invitó a la tercera de Tapiales. Cállese, Luciano Tobía, dice. Ah, Faltan 15. Sí. Ahí sale la muralla, hace que esperemos con la mano que bajen el ritmo, empiezan a salir de atrás. Sale el triángulo con el tate. Un poco larga la pelota. Ahora, el bombazo, de. Es... No, no, no, no, no. Lo marcan de a dos, la pierde, la pierde, la pierde. No. no, no, no, no, no, para mí fue limpia. Saludos otra vez a la gente. Del Deportivo Morón de futsal, del Deportivo Morón del Gallito, querido. Hay que marcar, pierde la pelota solo, pierde la pelota solo. El lateral para Hurlingham. Ay, Ruso siempre, siéndote gracioso. No, Ruso. Claro, ¿cómo? no sé. Me hiciste dudar. No, creo que no. Creo que no. Estarías en riesgo. un riesgo innecesario. Se viene el Tate. <risa> Silvia, muchas gracias. La séptima del triángulo que hoy ganó. Ganó 4 a 1. 4 a 2. Falta en medio de la cancha contra Rossi. Tiro libre para Burlingame. Hay un pueblo detrás de las cámaras, dijo uno. El pueblo futsalero. Que decía, quiero ver pulsar, papá. Le decía, el nene dice nada, no, la madre dice, el nene todo el día quiere ver pulsar. Bueno, ya el fin de semana arranca la hora de en Deportes a través del streaming de Facebook. Y ahora, bueno, hasta el 31 de marzo, uh, ¿qué pasó? Bueno, había jugada. picado, buena jugada de, buena de jugada. Tapiales, casi se pone arriba el local. Tapiales te tenés que cuidar, mira para todos lados, porque los tipos juegan muy bien, muy veloces, muy eficientes. Tenemos con Rossi, con Martín. Pelota para acá. Locura, ¿no? Sigue salvando las papas Matías Barrio Y por eso nosotros nos pusimos contentos Cuando nos enteramos que iba a ser el arquero ah, Qué bien que están jugando los dos Qué bien que están jugando los dos equipos Tiro libre para Tapiales. Lo mismo para el Deportivo Morón. Que tengan un gran 20-20 cuando esto arranque. Porque arranca o no arranca. Ponele bujía a para Con ustedes, con ustedes, Matías Barrio, a ver. Matías Barrio, te digo. Juega Tapiales, juega el local que ahora está un poquitito mejor en el transcurso del partido. Mueve el local, mueve. Mueve Tapiales que me hace recordar a la remera de Vélez Arfie, la italiana. Se viene, se viene el local. El remate. Todo esto saque de arco para la visita para Hurlingham. Lo que pasa es que en ese pelotazo estaban buscando al 7, pero la pelota se fue más adelante de él, al 7 de Tapiales. ¿no? Para Martín y el arquero, ahí está. Qué un partidazo. ¿no? Falta. Falta y pérdida de Zapato. Tiro libre, tiro libre para Tapiales. Falta un montón, faltan 12 minutos. Atentos, si sí, hace rápida, ah, no, ya está, volvió el arquero. Sale Burlingame de, de abajo ahora. Franco, Tate, ¡Bien! Matías Barrio, papá, Bien. Matías Barrio. Vuelta. Sería Julián combina, tiro libre para Burlingame. Han empatado en cuatro en las faltas. Después, como dice Cristian Hernández, dice: se suspende todo. Ya no anunció. Genial, genial, genial. Gran medida de AFA. Porque si no obligaba a los clubes en forma individual. No tenemos plata, no tenemos plata. No hay plata. Quieren jugar, tienen que hacer 15 por, no sé, lo, lo, ¿cuántos partidos son? ¿30, la A, la B y la C son 30. Tenés 30 canchas, haces la cuenta, es casi 500.000 mangos. Ponés AFA 500.000 y, y se juega. Por, por, estamos hablando por fin de semana. Sí. Es una locura. Esto también es una locura, ¿eh? porque estábamos hablando gente de Tapiales y pusieron 15.000 pesos para jugar hoy. Es una locura también. No porque venimos de visitante y esta vuelta no tuvimos que poner la plata, decimos se tenía que jugar. No, estamos, esto es para todos. Cualquier ¿sí? cosa que me llamen. <risa> estar re loco. Sí, sí, Tobías. Dos a dos. A ver, a ver si Urlingan puede y jugada. Pega en la defensa y sigue siendo pelota pelota para el triangulito y como siempre decimos haciendo amigos con la hora de última. <risa> a ver, espera, espera que se levante el jugador está bien, bueno, seguimos Compañía Julia combina, se viene Juli, toca para atrás para Franco, mueve Urlingan, mueve Urlingan. en el valor la tiene la visita, Tapiales aprieta, recupera. ¡Uh! Gol. Gol. ¡Gol de Tapiales! ¡Gol del local! 3 a 2, bombazo. Faltando una eternidad, faltando 11 minutos con 0-4. Tapiales pasa al frente ganando 3 a 2, muy buen gol. Vamos Urlingan, vamos Urlingan que falta Faltan 10 Faltan 10 Urlingan que no decaiga Entra el capitán En este 2020 entra Luis En fútbol juvenil 11 se suspendió y deben haber suspendido todo. ¿No? Se viene Luis, ahí está. ¡Uh! Con la cara el arquero salva. Partidazo, era el empate de Burlingame. Míralo bien, bien, bien, míralo este partido Y disfrutalo porque hasta el 31 de marzo Bajamos a la persiana Se viene Luis Pelota, pelota para Tapiales Sale, sale de atrás El local que está ganando 3 a 2 No, está andando bien. ¿Está bien? Recupera a Burling, a la ver <ríe> Breta Burling puede ganar la pelota A ver, todavía sigue Rebota Tapiales y saca Sale del arco El local si bajabas esa pelota te hago un monumento viste con el piso el que pide tiempo es Urlingam. y aprovechemos el tiempo para que sí, para... ya sabes con qué. que uh, otra vez vos a venir con lo mismo sí, flaco andá lavate las manos te lo vuelvo a decir porque los queremos no le damos un beso porque los queremos no los abrazamos porque los queremos les pedimos por favor que sean conscientes que se laven las manos se las laven bien, que le enseñen a sus hijos y a sus hijas... ...que le insistan a aquellos miembros de la familia... ...o a aquellos amigos o amigas que no quieran entender... ...aquellas personas que siempre están buscándole el pelo al huevo... ...en este momento es un momento eh, de acatar órdenes, de acompañar... ...de ser solidarios, de por una vez en la vida formar un solo equipo, todos juntos... Tenemos mucha, mucha suerte que recuperamos cosas que hasta hace un año atrás habíamos perdido. Tenemos suerte que recuperamos al Ministerio de Salud. Miren qué barbaridad si nos hubiera ocurrido esto sin un Ministerio de Salud, sin los presupuestos, sin las vacunas, sin la atención, sin todo el andamiaje que se necesita para atender a la población. Una locura, la locura. Esa gente, lo que pensó, una locura. Ustedes lo ven ahora es más allá de la política es dos más dos es como que vos vas al médico y te atiende un escribano ¿entendés? querés ir al cirujano y te atiende yo, el panadero no no es así al que le gusta bien al que no también pero sale Hurlingham desde abajo retomamos el partido faltan ocho minutos gana el local 3 a 2 falta una vida, falta un montón muy bien, Maxi. De DJ Video. Viendo el partido. Y todo esto es corner para Burlingame. ¿Querés ver el resumen? Después el resumen lo tenés por DJ Video. No está bueno, porque uno está cansado y de repente quiero recordar algunas cosas. Entonces yo sé que él aplica su especialidad. Y antes de dormirme, lo miro y voy a ver el resumen. Y me voy a ir con una cosa armada de que fue todo el partido, porque obviamente no me lo voy a ver todo. Si sí lo utilizan los equipos, los directores técnicos, los jugadores, de los otros equipos de futsal, ven todo el partido. A buscarte la vuelta y bueno, para grabar los detalles vamos Burlingame, vamos Burlingame, que falta un montón hay más goles acá te digo así no más te digo juega Burlingame, vamos viendo ahí, no se entendieron y todo esto va a dejarla salir y esa queda de arco nomás un saludo muy grande también para Gaby, que nos está viendo desde Mar del Plata. Está toda la banda ya del mirante viendo el partido del triangulito. Le mandamos un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Ah, Ricardo. Sale la muralla. amamos vamos Urringa un poquitito más. ¿Cuánto falta? Faltan siete. Quería hacer la individual, Rossi. Bien marcado, puertas fiales. vamos, vamos. vamos. Vamos viendo un partidazo por la hora de Urrengan. Cómo muy va, va ganando, va ganando, Tapiales 3 a 2. Muy bien los, le do muy bien, minutos, los dos. Y faltan 6 minutos 53 ganando tapiales 3 a 2 y faltan 6, 6 40. ¿y qué me cobraste aquí? Ahí tenemos un panorama más abierto de toda la jugada. La disposición de los jugadores en ataque de Tapiales. ¿Qué es lo que va a inventar el rombo con esta oportunidad que van a tener ellos de ampliar el marcador? en la pared sale Urlingan, tiene que volver a armar ojo, ojo, bueno este. Sexta falta, tiro Tiro de sexta falta para Tapiales Momento complicado en el partido para Burlingame. Pero siempre está la muralla Yo hago silencio, espero Quedan seis minutos Seis minutos finales para terminar el partido A ver qué pasa los señores además de ser una maulaya también tiene suerte ¿no? tiene magnetismo sobre el arco el muchacho sigue 3 a 2 el partido segundo, el segundo, ¡Gol! ¡El segundo gol! Empató el triangulito Fiesta en Hurlingham, Fiesta en Hurlingham, empató el triángulo ¡Al segundo gol, yo te lo dije! Buena recuperación de Hurlingham en mitad de cancha, ahora estamos 3 a 3. Sítate, cítate sin falta. Bien. Oh, Rossi! sí. ¡Eh! Sí, tiro libre. Se puso picante el partido y se puso hermoso. Ese es el futsal que nosotros... De tener, nos gusta. de tener perdido el partido, vamos a ser sinceros. De tener, de tener perdido el partido por una sexta falta. Qué suerte pegó en el palio. Ahora Burlingame es el que está mejor. Pudo empatar el partido. Estamos 3 a 3. Todavía no cambiaron, ¿viste el marcador? No, me cambiaron el marcador, voy a cruzarme toda la cancha. No, mentira. Estamos 3 a 3 y esta situación de riesgo. Pero a la barrera. Sigue la pelota para Burlingame. Es pelota de Burlingame, es pelota de sí, Burlingame, vamos. De vamos viendo. Rossi. Franco. Ahí. Ahora hay que Viéntate, viéntate, viéntate. ¡Saque, Burlingame! ¡Saque! ¡Bien! bien, bien, bien, bien, bien, bien. Saque, Quedan cinco. Cinco minutos finales. Tapiales de abajo, mitad de cancha Partidazo de los dos Y como siempre Y Matías Barrios no, Matías, bien. Mario, Matías Barrios Impresionante otra vez Sin falta, sin falta Dale dale Tate Dale Tate ya está, ya, ya transmito modo hincha. Este 5 es bueno de Tapiales. Juega muy bien, juega muy bien, Tapiales. Qué lindo, qué lindo que es el futsal. Y si me decís futsal, decís la hora de Burlingame. Si no, ¿en dónde, papá? A través del stream de Facebook. La hora sí, sí, sí. de Burlingame. Ah, falta! ¡Falta! Eh. No, ¡Falta! Tiro libre para Burlingame. Pues yo entendí, no era sexta. En la, ¿falta? En la sexta. Está mal marcado o sea, Siete le pone al otro. Es sí, sexta? Sí, ¿Sexta? No, es sexta. dice que queda una más. Bueno, a ver, una falta más que le hacen a Urlingan y esa sí es la sexta. Así que anda a buscarla, Urlingan. Sale Martín y... Ah, ay, ¡Ventajero! Che, díganle a ese... <risa> es como una falta pedido. Che, díganle a ese relator que se calme un poco. Mirá quien lo decía. <risa> <Maxi. risa> está bien. Maxi, esto escúchame. Acá entre nosotros tenemos que divertir también. ¿O oh, no, Maxi? Bueno, a ver. ¡Apurá, Hurlingham. Sí, Chili. Sí, sí, Martín. Sí, Martín. Sí, Martín. Ahí está. Qué jugada, qué jugada. Y sexta ahora piden allá y vamos para allá. Decí que está Matías Barrio. No, pero ahí que no se pare por ahí no veo yo. Decide que se corra ahí. Eh. A ver qué es lo que pasa en esta oportunidad. Si Burlingame llega a ganar el partido, acuérdense de esto. Hay equipo, ¿eh? Hay equipo. La verdad, felicitaciones también al cuerpo a técnico. A, ver, a, ver, a ver. ¡Matía Barrio! ¡Impresionante! Y mira mira de esa sexta falta, cruzala. Sí. ¡Ay, la... Impresionante Matías Barrio Arquero de selección de futsal Y si no, lo dije yo eh. Díganme que lo dije yo Cachate, caradura. Yo lo vengo pidiendo hace años Mirá dale, Mati, dale, Mati. Sí, cambiala, cambiala Ahí está y... uh -huh. <risa> ¡Ay, mira vos! La pelota que no se va. La pata a cualquier lado del arquero después de, de, de, de Tapiales. Dale, Faltan vida, dos minutos y el arquero. El arquero el arquero de Tapiales también aparece noche de arqueros en la tercera el arquero de Tapiales espectacular ahora los dos arqueros, Matías Barrio en la cumbre de los arqueros Pide tiempo, y de que pide tiempo de la gente de Tapiales. ¿Y quién nos acompaña en esta transmisión? ¿Y quién nos acompaña? Frutas y verduras, y carancho, precio y calidad, ventas al por mayor y menor, atención a restaurantes, geriátricos, supermercados y comedores. Aceptamos tarjetas de débito, envíos a domicilio sin cargos. Salazar, 477 de Urlingan, 1157613233. La Goloteca, <ríe> la Goloteca en Morris. Villegas 2045. Vas con tu familia, con tus amigos. Decís, vamos al dulzor, vamos a la dulzura de Morri La tenés en Villegas 2045. ¿Qué te da? ¿Qué te dan? Galletita cocina Snack, Panchos, Hamburguesas, promociones para cumpleaños, te le digo yo que somos los mejores de Burlingame. Lema Seguros, es lo mejor en Seguros. Y él dice, seguinos en las redes Lema Seguros. 1550 49 2961 y yo te digo, estás panzórrido. Te creció la pancita, cerrar la boca. No podés. Bueno, entonces tenés que ir al gimnasio o caminar. Vas al gimnasio y vas al gimnasio que fitness funcional. Entonces vas a hacer, hacer funcional, a hacer jabas, a hacer boxeo, a hacer zumba y a hacer spinning. ¿Qué más querés que te diga? Y en Urli no fuimos. Va a haber más goles. Yo te digo pará, que va a haber más pará, goles. Pará, pará, pará. Después buscame eso en el teléfono que tenés. Yo en... te digo que va a haber más goles. Qué pesado. No me dejes. Sale el local desde de abajo, sale Tapiales. Urringan que lo espera a mitad de cancha. Apretalo, apretalo un poquitito, a ver. Se le fue, dicen. Ojo. Bien. Apretalo ahí. Último minuto. Y 45 para terminar el partido. Va a haber un gol más. Mira, tranquila la pelota. En un tiempo, dan bolsa. Matías Barrios. Vamos, ring. Rossi. Vamos, Rossi. Lindo partido de futsal por la hora de Burlingame. A través del streaming de Facebook. Mirá, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Tortero. Noche de arqueros. Noche de arqueros, señores. Y señoras. Puntazo está sacando Burlingame acá de visitante. Hay que decirlo que estamos de visitante también. Por si no se dieron cuenta, estamos de visitante. Pero va a haber un gol más. Bueno, basta. Último sí. minuto. Ahora después, termina el partido de sí, pero mira, mira lo que es el futsal. Listo, es para Hurlingham. Saque, vamos. Vamos, Mero, vamos, Mero que mete el gol. Busca la sexta falta, Hurlingham, busca la sexta falta. ¡También! ¡También! Yo te busco la sexta falta, si queda una más. Sí, plástico Roto Mundo. Plásticos Roto Mundo, el sponsor del Triangulito. No mejor en Plásticos, Plásticos rrr, Roto Mundo. 8 segundos finales, buscá el Sexta. Así que quería futsal, <risa> quería futsal, y prendé la tele y no encontré futsal por ningún lado. Pero vos decís, bajás la cabeza así, con aquellos locos. La hora de Urling al Deportes, a través del streaming de Facebook, vos sabés que a nosotros nos encanta el futsal. No vamos, vamos, Tengo vamos, vamos que queda, que vamos, que queda. siguiendo entre 3, 4, 5, qué sé yo. Cuántos equipos, ¡Uh! Lo levantó como empala. Cinco segundos finales. Cinco segundos finales. Va a empatar. Va a empatar Urlingan. Hay equipo, ¿eh? Hay equipo. Hay buen equipo. Hay buen equipo en Urlingan. Nos gusta. Nos gusta mucho. Es esta. Tres segundos finales. Es esta. A ver. Ah. Con esa chilena del Chile termina el partido... Partidazo que viste por la hora de Burlingame. Empató Burlingame. 3 a 3 con Tapiales. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Y muchísimas gracias a la gente de Juventud de Tapiales por recibirnos. ¿No te animarías a traer a la, a la Muralla Barrios? Ahí va. A ver si podés. Yo quisiera entrevistarlo antes de cortar. <risa> Estamos acá con, para nosotros, para la, con la figura del partido, dos estafaltas, tres, pelotazo que sacaba por todo lado volaba acá el muchacho. Bueno, eh, puntazo que Burlingame que, que se, se lleva desde acá. ¿no? Sí, la verdad que fue un partido durísimo, ellos jugaban muy bien, ellos jugaban muy bien. Pero bueno, eh, tenemos mucho para mejorar, esto recién arranca. Creo que lo bueno es que los goles de ellos fueron errores nuestros. No es que no nos superaron. Obvio, ellos tuvieron jugadas también donde nos superaron, sí. pero más que nada los errores fueron eh, personales nuestros. Entonces eso quiere decir que no nos superaron del todo. Eso son cosas para corregir, que, que va pasando, las primeras fechas. Tengo una pregunta: ¿Qué? ¿cómo haces para tener esos reflejos que tenés? No, cada vez son menos, porque ya estoy más grande, pero bueno. Eh, trata uno de usar la experiencia, de usar todo acá. En... Ahí va, vos, vos con la experiencia y chicos, y chicos que están en el plantel, que, juegan, que estaban jugando una liga de Burlingame. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo vos con tu experiencia qué le transmitís a estos chicos que, por ejemplo, Tate, ¿no? eh, Sequeira, por decir algunos? No, eh, la verdad que son muy buenos jugadores, le falta esa cosa de, de, de, que tiene de jugar en AFA, que es a diferencia de la demás liga, y, y bueno, pero yo trato de aportarle lo que mi humilde experiencia puede yo yo tuve, entonces trato de, de sumar de sumarle, explicarle a veces con la marca, eh, o los movimientos que son los más importantes, que a veces no se nota tanto. Pero son movimientos que a veces cambian un partido, ¿no? Pero bueno, uno trata de, de hablarle, de estarle encima para que ellos mejoren, porque aparte son pibes que, que escuchan, ¿no? Nosotros decíamos con el tema del, del, del coronavirus, ¿no? Eh, esto no tendría que haberse jugado. ¿Vos qué pensás al respecto? No, yo pienso también que no se tenía que haber jugado, que, que la salud está primero, ¿no? Mm. Pero ya se tenía que haber decidido en AFA, más que nada, también eh, esta disciplina eh, se, abastece, se autoabastece, los, los clubes de barrio... Eh, tienen que hacer muchos movimientos y, y, y la mayoría de esos gastos que los tienen que cubrir con la entrada. Exacto. Y ya el jugarse sin público ya eso cuesta el doble, el triple tal vez. Da igual. Da Porque igual. uno los gastos los tienes igual, mm -hmm. pero no tiene el ingreso. Entonces claro. yo creo que también da AFA igual. tendría que haber pensado eh, no solo eh, eh, también en la salud y en los clubes de barrio también que que hacen un esfuerzo para, para poder toda la fecha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y un puntazo se llevaron desde acá de Tapiales. Sí, la verdad que somos, un punto de visitante y al ser la primera fecha no se perdió, que también ahí ayuda va. para poder laborar más tranquilo en la semana. Así que bueno, gracias a ustedes por la cobertura de siempre. Nos vamos Saludos, así, ¿no? ahí, Nos vamos ahí está, así. muy bien, muy bien. Saludos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Saludos, gracias. A hasta, hasta luego. Bueno, y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue la hora de Burling, desde acá de Tapiales. Vamos a estar en el clásico de Tapiales, quien capaz. Así que nada, muchísimas gracias a toda la gente de, de Tapiales por recibirnos como siempre. Y gracias a ustedes por estar prendidos del otro lado con la obra de Burlingham. que ande todo muy bien.